Super bien, súper bien. Para nosotros un honor estar aquí, la primera vez como nominación. Y nada, esperemos lo mejor, lo mejor de Dios. Y nada, estamos aquí. Gracias. ¿Hay personas, hay, hay personas que piensan que, que ustedes, después de la firma ha bajado un poco. La, realmente se debe a nada más y nada menos que después que tú pasas por la mano de firmar con una diquera multinacional como sony tú pasas por un proceso de lo que es organizar tu carrera saber en qué paso tú estás en qué momento tú estás ahora mismo y realmente nosotros tomamos el año pasado para ver en qué momento estábamos en qué posición nos encontrábamos pero siete años venimos con álbum y, y con mágico nuevo sí, yo, no yo creo que todo lo que están ahí se lo merecen realmente lírico ha trabajado sumamente bien roche Está súper bien también Es una competencia buenísima eh, Al final el premio yo creo que no es solo por una persona Es para el género entero claro. Y para todos los artistas que vienen subiendo nuevos eh, Nada, al final el premio para mí de todito Real